hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase veremos circuitos en serie y su definición las fórmulas para circuitos en serie y ejemplos de aplicación de un circuito en serie no siendo más comencemos tenemos lo siguiente definamos un circuito en serie es una unión de varias resistencias las cuales van en el mismo sentido similar a una carrera de atletismo tenemos lo siguiente esta es la carrera de atletismo por acá se va a desplazar la corriente entonces en esta pista todo esto simboliza lo que es un circuito entonces miren que tiene un principio y un fin ahí vemos la línea de salida y la línea de meta y continúa forma secuencial uno tras otro entonces continuando en ese tipo de circuito la corriente no cambia permanece constante es muy similar a lo que ocurre con las luces de navidad en las luces de navidad ustedes pueden mirar cada uno de estos de estos bombillitos encienden puesto que la corriente se distribuye en él si llegara a fracturarse este pedazo de cable esta parte de acá no encendería porque depende de este pedazo, entonces quiere decir que este es el ejemplo más clásico para un circuito en serie. Ahora, miremos las fórmulas que tienen. Tenemos lo siguiente, RT significa resistencia total y es igual a la sumatoria de las resistencias individuales. El voltaje individual es igual a su corriente, la corriente no olvidemos que es constante y no va a cambiar, por las resistencias individuales. El voltaje total es igual a la sumatoria de todos los voltajes individuales. La potencia individual, la corriente, por los voltajes individuales. Y la potencia total es igual a la sumatoria de las potencias individuales. Entonces vamos a mirar. Ahora, defina Rn, significa resistencia o resistencias individuales. RT, resistencia total. y significa corriente. VN, voltaje individual, y VT, voltaje total. No olvidemos que los totales dependen de los individuales. Y por último tenemos la potencia individual y la potencia total. Vamos a aplicar estas fórmulas desarrollando un ejemplo de aplicación de un circuito en serie. Miremos. Pero antes de eso, revisemos las unidades. Las unidades de la resistencia son los ohmios. Ese símbolo significa omega, pero es ohm, la resistencia es en ohmios, la corriente es en amperios, A, el voltaje es en voltios, la potencia es en watts y se simboliza con la letra W. Bueno, ahora sí vamos a mirar el siguiente ejemplo. Tenemos lo siguiente. En el siguiente circuito encontrar la resistencia total, sus diferentes voltajes, la corriente, las potencias individuales y la potencia total. Entonces tenemos lo siguiente. Este es el circuito. Como podemos ver, tiene un inicio y un final. En un circuito siempre nos vamos a desplazar de más a menos. Lo que tenemos acá son las resistencias. Y por acá, por todo este conductor o este cablecito se va a desplazar la corriente entonces miremos cómo se desplazaría la corriente digamos que esta es la corriente y que se va a desplazar por todo el circuito entonces ella va a seguir este recorrido como podemos mirar ella pasa por cada una de estas resistencias esta imagen fue tomada de Cocoa Clips, el cual ayuda mucho en el desarrollo de circuitos. Bueno, ahora vamos a analizarlo de forma más detallada. Entonces tenemos lo siguiente: cada uno de ellos, vamos, esta es una resistencia, esta otra, entonces vamos a diferenciarlas: R1, R2 y R3. Estas van a ser las resistencias y este va a ser el voltaje, el voltaje equivaldría a 120 voltios entonces vamos a ir aplicando las fórmulas que necesitamos para calcular todo como primera medida vamos allá a hallar la resistencia total que es igual a la suma de resistencias individuales en este caso sería R1 más R2 más R3 esto daría 10 más 10 20 más 20 40 dándonos 40 ohmios no olvidemos que las unidades son en ohmios bueno ahora vamos a calcular lo siguiente vamos a calcular la corriente no vemos que la corriente es constante el voltaje total es de 120 voltios y también ya tenemos la resistencia total que acabamos de encontrarla esto sería igual a 120 voltios que es el voltaje y la resistencia 40 como necesito encontrar la corriente este le está absorbando a la I lo pasamos a dividir quedaría 120 dividido 40 y 120 dividido 40 eso da 3 pero 3 que amperios no olvidemos que las unidades son los amperios las unidades de la corriente ahora vamos a continuar con el circuito entonces ya tenemos la corriente con la corriente ahora sí podemos hallar los voltajes individuales entonces tenemos lo siguiente vamos ya encontramos la corriente que vale 3 amperios no olvidemos que la corriente va a ser eh, aquella que se va a desplazar por todo el circuito sobre cada una de estas tres resistencias ahora qué sería el voltaje el voltaje individual sería voltaje 1 igual a la corriente por la resistencia 1 la corriente no va a cambiar esta siempre va a ser constante para el circuito en serie entonces siempre va a ser el mismo valor el voltaje 1 sería 3 amperios por 10 ohmios no olvidemos que la resistencia 1 vale 10 10 ohmios, esto nos quedaría 30 voltios, nos olvidemos que el voltaje siempre nos va a dar en voltios, ya tendríamos el voltaje 1, ahora hagamos el voltaje 2, sería la corriente por R2, la corriente sigue valiendo 3 amperios por 10 ohmios, 3 por 10 esto nos daría 30 voltios, dando el mismo valor que el voltaje número 1, ahora encontremos el voltaje 3, Sería igual a la corriente que es constante por R3. La corriente vale 3 amperios por 20, 20 ohmios. Entonces 3 por 20 nos daría 60, 60 voltios. Quiere decir que encontramos el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. ¿Para qué necesitamos los voltajes? Con los voltajes podemos determinar las diferentes potencias. Entonces vamos a hallar las potencias. Volvemos al circuito, tenemos ya encontrados los tres voltajes, para luego hallar las potencias. ¿Qué van a ser las potencias? La potencia 1 va a ser la corriente 1 por el voltaje 1, no olvidemos que la corriente no cambia, entonces la corriente es 3 amperios por 30 voltios que va al voltaje 1, 3 por 30 da 90, esto daría 90 watts, o sea que la potencia 1 es 90 watts. Ahora la potencia 2 va a ser la corriente por el voltaje 2, que va a ser 3 amperios por 30 voltios. También va a ser del mismo valor. O sea que la potencia 2 vale 90 watts. Ya tenemos la potencia 1 la potencia 2. Vamos a encontrar la potencia 3. ¿A qué va a ser igual? A la corriente que es constante y el voltaje 3. 3 amperios por 60. 3 por 60 esto da 180 watts. Entonces tenemos que la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3 las hemos encontrado. 90 watts, 90 watts, 180 watts. Ahora, como último, nos falta solamente encontrar la potencia total. ¿Y qué va a ser la potencia total? La suma de las potencias individuales. 90 más 90 más 180. No olviden que existen diversas formas para encontrar la potencia. Pero digamos que esta sería una de las más simples...